en el Niño de Compromiso? ¡Buenas! ¿Sí? ¿Sí? ¡Buenas, buenas! Hola, nanita. ¿Qué toca hoy para desayunar que tengo mucha hambre, eh? En esta casa se desayuna a las 8 de la mañana y no se vuelve a servir nada hasta mediodía, que es la hora de la colación. ¿Colación? Pero falta un chorro para la Navidad. Me cae que los ricos son bien raros. Una dona. <risa> <risa> <risa> Buenos días, nana. Buenos días. Diana. Buenos días, amiga de Deyanira. Soy la Britney, ah. aunque te cueste más trabajo. Ay, me distraje y me golpeé en la. en la. ¿Qué? Amigo, ¿no te das cuenta? Tu relación con Diego es súper tóxica. Hashtag, quiérete un poquito, mamá. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero. Estoy de acuerdo con la señorita Britney. Oh. ¿Con quién? ¿Con usted? ¡Ay, ah, sí, es que como dijo! Señorita, pues me confundí. Pero no te dejes, manito. Que Diego sea alto y guapo no le da derecho a tratarte mal por ser chaparro y feo. ¡Epa! Pero mi relación con el señor Diego es muy sana. ¿Mm? Me procura mucho. Pues... Proc